Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver si consigo hacer este vídeo, porque entre que no llevo el micro, eh, que está haciendo un montón de viento, espero que se oiga bien, porque eh, bueno, me he ido a pasar unos días eh, de descanso en la playa y me he encontrado con este edificio que tengo detrás y he visto un par de cosas súper curiosas, eh, sobre todo del tema de la fachada, que me gustaría comentarlas, así que nada, me he parado y, y voy a ver... Si, a, ver si lo puedo, a ver si lo puedo comentar, si el viento me deja porque está siendo un poco complicado vamos a dar la vuelta a, a la cámara y os enseño cosas de la edificio bueno, como veis se trata de una vivienda unifamiliar que está pegadita pegadita a la playa mi primerísima línea de playa que tiene, eh, bueno, estéticamente no, me voy a, no voy a entrar a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos pero lo que sé que voy a entrar es que, eh, como os comenté en algún, en algún artículo del blog, hace algún tiempo, aquí en la zona de playa, que por cierto os dejaré aquí arriba el enlace por si queréis verlo, eh, hace algún tiempo ya os comenté que, que las zonas de playa son muy conflictivas las fachadas. ¿Por qué? Porque eh, estando tan, tan, tan cerca del mar, pues es muy habitual que los temporales que arrastran muchísimo viento, eh, que los vientos de las temporales arrastran muchísima arena, muchísima sal, entonces esa arena, esa sal... Pues golpea contra las fachadas y esas fachadas con el tiempo pues pueden llegar a, a degradarse muchísimo aparte del oxido que provoca estar en una zona tan salida. pero claro, toda esa arena es como si no estuviéramos haciendo un lavado es como si esa arena va golpeando va golpeando y los materiales pues acaban, se acaban destruyendo, se acaban desgastando eh, en el artículo que os digo tengo un montón de fotos en los que hay, pues, por ejemplo, tejas que están completamente comidas por el paso del tiempo en, en primera línea de playa por eso me ha parecido curioso esta solución que han adoptado solución en, en primera planta, ¿vale? que es una solución de, de un material cerámico, que primero que nada, pues eh, al ser un material cerámico y que es esmaltado, pues en principio creo que va a ser una buena solución para esta posición de, tan cercana al mar, vale, porque pues, el esmalte va a soportar esos golpes, del, esos golpes de la arena. Eh, no sé que se lo cargue, en algún momento puede llegar a que se lo cargue y entonces detrás está la cerámica, luego veremos una pieza que he visto que tienen por aquí en la obra y entonces sí que empezaría a degradarse, pero en principio el esmalte pues eh, tiene pinta de que va a aguantar bastante. Además también me ha gustado, de hecho, de que aparte de que se ha esmaltado el tema de la limpieza, porque cuando, yo cuando vengo a año a año a esta zona, pues claro, lo primero que tenemos que hacer es una que no limpieza muy grande por todo el salitre y por toda la suciedad que se acumula en las viviendas, pero en este caso aparte de que tenemos, la, de que tenemos eh, la pieza esmaltada que eso ya facilita muchísimo la limpieza eh, porque simplemente con, con una manguera pues, prácticamente se va porque no tiene, no tiene poro pero también esta sacanaladuras también me ha gustado porque facilita mucho incluso con la lluvia seguramente podrá llegar a, a, a evacuar o a limpiar la fachada ¿vale? entonces eso me parece bastante no curioso veis si me pongo en esta posición a ver es curioso esto si me pongo en determinada posición las juntas verticales prácticamente se, se ocultan no parece que haya juntas verticales sin embargo si me paso a esta otra posición pues van apareciendo sobre todo en la zona de la curva que también me ha gustado este material porque las piezas tan alargadas permiten se haga esta curva, como veis aquí, todas estas son juntas que las habrán cortado para darle la forma y aquí las juntas se ven pues cada tres acanaladuras parece que, que tiene un lo ¿vale? luego hay otra curiosidad que me ha gustado de de esto y es que aquí, en esta zona evidentemente, claro, el soleamiento fijaros eh, esta cara que he estado ya ahora mismo es la cara oeste pero fijaros el sol que está pegando ahí arriba en la cara este directamente del mar eh, es, es infernal eh, tanto el este por la mañana como en esta fachada que estoy viendo yo ahora que es la, la, la cara oeste entonces me ha gustado que parece ser me ha dado la sensación no conozco material si hay alguien que lo conozca que me lo diga pero parece ser que, sea, que, que se trata de una fachada ventilada porque aquí abajo vamos a ver, aquí no sé si os dais cuenta ay, que, me hizo muy grande, ¿vale? que tiene las agarraduras tienen huecos entonces me da la sensación que estos huecos hacen efecto chimenea hace efecto chimenea hasta arriba y creo que arriba en la parte de arriba me da la sensación de que está abierto de manera que el aire caliente puede subir por la parte de arriba de la cubierta me parece una, una solución una pieza bastante ingeniosa. No sé si funcionará bien si no funciona bien ya os digo si hay algún compañero que conozca este material pues que nos haga los comentarios porque yo esto pues, lo estoy comentando simplemente pues lo que se me va cubriendo eh, de verla aquí en directo no, no me va eh, no lo conozco directamente ni, ni, ni tengo documentación eh, técnica ni mucho menos la pieza aquí aquí tienen algunas piezas ¿vale? como veis un material cerámico este es el el, es, el esmaltado ¿vale? es el esmaltado al horno, tiene incluso algunas, algunas burbujitas y eh, aquí veis que tenemos un módulo de uno, módulo de tres piezas módulo de dos piezas que ya no sé si se cortarán o si se pedirán, tiene la pinta de que se pidan por el corte que veo aquí esta pieza que es de un módulo, yo creo que se pedirán porque si lo tenemos que cortar con radial, me da a mí que les pasará como aquí que sea, que sea roto, yo creo que yo creo que se pedirán y luego aquí vemos las acanaduras que os digo que efectivamente va vacío en toda la en toda la longitud y en principio yo creo que sí que se pretende hacer ese efecto chimenea, ¿no? de que el aire, el aire que está en la parte de abajo, con el calor que recibe, suba y cree una circulación, haciendo entrar por debajo aire más fresco y subiendo el aire caliente que se acumula dentro, haciendo un efecto, un efecto chimenea. Bueno, me ha parecido curioso, creo que es una solución interesante, Dale un vistazo al, al artículo este que os comento que tengo en el blog, eh, en donde cuento pues, todos los daños que, se pueden, que pueden tener eh, las aplicaciones cerca del mar. Y, tal me eso? Y, y bueno pues espero que os haya resultado interesante ya que mi paseo eh, como siempre os digo si os ha gustado pues darle al me gusta a Youtube podéis seguirme en el blog enricario.com en el, el podcast enricario.com en todas las redes sociales como Enricario, así que y nos vemos, adiós